Sí. Bueno, estamos aquí En el banco de cachondeo intergaláctico Tenemos un, una nueva historia Para el vídeo de cuentabilidad No tenemos libro de contabilidad Tenemos vídeo de cuentabilidad Cuéntanos tu historia después de recibir la moneda de chocolate En el autobús Una locura, me la acabo de comer, acabo de ingerirla La ingesta energética cármica de la suerte Cargada en la moneda, en el nuevo futuro El sistema monetario nuevo Y, y, y en menos de cinco minutos Hemos bajado del autobús El rey de cachondeo cachondris y yo y me ha parecido de, de, de, íbamos, de... Íbamos, detrás Íbamos con este sound system Con música por la calle Claro, y me ha aparecido por detrás De repente Una tía como de coña hermano Una, bailando, rubia, una rubia guapísima miri, Y se me ha puesto enfrente Sí Y, me, y, y ¿Te ha, ha tendido las manos, las manos? Me, ha, me ha abierto <risas> los brazos Me ha dado las manos y, y, y, y me he puesto a bailar con ella En plan así de las manos hermano Y yo flipando hermano Esto ha una locura ¿Tienes la otra moneda por ahí? <risas> <risas> se la daba ella Se la daba ella con la... claro, claro, claro, claro le cogí ello y se lo he explicado en inglés, ¿sabes? Ah, ¿Se lo ha en inglés? ¡Claro, claro, claro, claro. Ah, Entonces ya lo solo... estaba diciendo que era en serio, que éramos como Ricky y Morty y todo, yo... ¿Qué locura? De verdad, de verdad, o sea, quien no crea en la energía es que tiene que... En los sonrientes o sonrisas, a ti te ha funcionado. Exacto, exacto, ha sido esto, vamos, un intercambio, vamos, increíble, increíble. Un golpe de suerte recibido. Pero tal cual, confirmado, contabilidad 100% Y además exacta. le has dado la otra, con lo cual te van a venir dos más, porque si la das, da doble suerte. ¡Dios! Estoy bendecido.